El Sindicato de Periodistas de Madrid y la Federación de Sindicatos de Periodistas hacemos llamamiento a todos los profesionales de los medios de comunicación para que se cunden la huelga del día 14 de noviembre porque hay razones más que aseguradas para hacerla. Basta recordar que ha habido más de 8.000 despidos en las empresas de los medios en los cuatro últimos años que se han bajado espectacularmente los salarios a la gente que vez trabajando y mucho más a los colaboradores a la pieza y a los freelance que además no tienen ninguna seguridad en el trabajo porque no están en plantilla. Esto está degradando enormemente la información y por tanto está degradando la democracia, puesto que atenta contra un derecho fundamental que es el que tiene la ciudadanía a recibir información veraz, plural y contrastada. Eh, está demostrado que la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno del PP y que empezó el Gobierno de Zapatero en 2010, no solamente no ha creado empleo, sino que ha servido para que las empresas despidan de manera más barata. El último caso ha sido el del país que acaba de echar a la calle a una tercera parte de la plantilla sin importarle lo que va a influir eso en la calidad de la información. Por tanto, nosotros os pedimos a todos que el miércoles próximo hagáis huelga y acudáis en vuestras ciudades a las manifestaciones que se van a celebrar.